En las crónicas de San Francisco se cuenta de uno de aquellos santos religiosos, que le preguntó otro cuánto tiempo había que era fraile, él respondió que ni un solo punto, el otro no lo entendió, y extrañó mucho la respuesta. Entonces le dijo el siervo de Dios, bien sé yo que hace 75 años que traigo el hábito de fraile menor, pero cuánto tiempo he sido fraile con las obras, no lo sé. Plazca al Señor que no pueda ninguno de nosotros decir con verdad lo que aquel santo dijo por humildad. No está el negocio en muchos años de religión, ni en larga vida, sino en buena vida. Muchos cuentan los años de su conversión, y muchas veces es poco el fruto de la enmienda, dice aquel santo varón Tomás de Kempis. Más valen pocos días de buena vida, que muchos de una vida tibia y floja, porque delante de Dios no se cuentan los años de vida, sino los años de buena vida, ni los años de religión, sino los que uno ha vivido como buen religioso.